La diversidad biológica y la diversidad cultural están íntimamente relacionadas. Es por eso que las culturas de los pueblos indígenas y las comunidades locales deben estar en el centro de los planes de conservación de la vida en la tierra. En este episodio 12 de Raíz, la periodista peruana Sonia Ramos Valdárrago nos propone un viaje a Pinchollo, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Perú para conocer la importancia del cóndor para esa comunidad en sus prácticas cotidianas, con ricos testimonios que nos hablan de saberes populares sobre las fuerzas de la naturaleza, la vida y la muerte, así como también nos hablan de pleno respeto por esta ave emblemática de los Andes, un respeto que se transmite de generación en generación. Escuchemos. ah, <risa> Así suena el Quechua, lengua nativa de Pinchoyo, centro poblado del Valle del Colca en la provincia de Cayoma, en Arequipa, al sur de Perú. Territorio de andenes y el principal mirador del Cóndor, donde sigue siendo el mensajero, el Apu, el del mundo de arriba. Mis abuelos siempre me decían, el Cóndor es el mundo del de arriba, el Janajpacha. Yo hay veces eh, un poquito reniego, ¿no?, porque por nuestros conquistadores, que muchos los satanizaron a estos animales. Dice Julio Cárdenas Ascuña, guía experto nacido en el pueblo, mientras que su esposa, Clorinda Cajia Cárdenas, también guía experta nacida en el pueblo, comenta. El cóndor es, me hace recordar todo lo que fueron mis abuelos. ¿De qué manera se desarrolla la sabiduría de Pinchoyo con el cóndor? Eloy Caglia Cárdenas, rescatista, montañista y guía, en el año 2011, pudo leer una señal para resolver la enigmática desaparición de Ciro Castillo, un recordado turista peruano. Eh, cuando mirábamos nosotros de aquel lado, veía que el cóndor eh, volaba siempre, volaba, volaba, pero ¿por qué volaba todas las tardes? Entonces era por eso. Porque ellos lo, lo miraban el cuerpo de eh, Eso fue una, una de las pistas, pero en, en ese momento yo no lo, no lo he interpretado todavía. Eh, este, cuando ubicamos el cuerpo, recién me di cuenta ahí. Según Zacarías Oxa Oxa, caminante y guía experto, hay lugares para conectarse mejor con el espíritu de la montaña, el cóndor. ¿Dónde serían los lugares que usted se ha comunicado mejor con el cóndor? ¿En qué montaña? En el mismo donde se origina el río Amazonas. Ahí es donde ha sentido más conexión. Sí, Más conexión. No por el hecho de que sea tan sagrado, tan elevado, tan importante, sino que en, a nosotros le llamamos nuestro padrino, nuestro linaje, nuestro Happer. ¿Qué es Happer? Happer, el que te coge, el que te tiene, el que te cuida. El mi Padrino. El respeto por el Apu Cóndor empieza en reconocer su jerarquía. Se empiezan, cuando hay una comida, vuelan, vuelan, vuelan, vuelan y ya se avisan, llega uno, llega otro, llega otro, así están, todos están alrededor, hasta que venga el, el arco, y da unos picotazos, come lo mejor, pues, y ahí entran todos los o adultos, sea, y ahí los adultos se atrás, se sacian los adultos y ahí entran los pichones. Dicen, es decir, el malco, el líder como lo llaman, es el que invita a su grupo a comer la carroña como le explica Zacarías Oxa. Este, digamos, ubicaba la, la carroña y enseguida como que iba a invitar al resto de su grupo. Y se posaban en torno a la carroña, pero el macho previamente saludaba al sol. Abría las alas y agachaba la cabeza. La hembra es la encargada de probar el primer paso y lanza un bostezo. ¡Oh! Esa es la señal para que el resto de la familia empiece de cine a comer. Algunos pobladores, como los padres de Eloy tenían por costumbre imitar al cóndor en este acto simbólico. Siempre veía que mi papá actuaba, hacía rituales en honor al cóndor, actuaba, comíamos carne. Eh, él eh, actuaba de un cóndor apu, simbolizaba el cóndor, y comíamos carne en los tingaches, en los rituales, y él, él simbolizaba, actuaba como un cóndor apu, o sea, comíamos simbolizando que éramos cóndores, y al final, este, eh, como el cóndor, nosotros este, eh, comíamos quitándonos la, la carne, nos quitábamos, y así hacíamos ese es algo increíble esto. En las ofrendas de estas ceremonias, el cóndor era una de las principales figuras moldeadas. Un cóndorcito lo dibujábamos o lo hacíamos, un cóndor de puro cebo, lo adornábamos y todo eso se hace un entrego a la persona, de cebo, de alpaca o de llano. Se hacía un cóndor, un zorrito, una vicuña, el pastor, la pastora, todo eso se hace con cebito, se te hace todo bonito. Y se hace una entrega, una ofrenda, 12 cosas, y eso lo llevamos a esta parte, a la parte más alta, donde tiene mi papá, un entrego, hay un lugar especial que tiene mi papá en el cerro, y eso casi ya no tiene nadie, ya no lo está practicando, Cehueta este se llama el lugar donde truncamos, y el lugar donde se hace esta ofrenda, el entrego, se dice, Como parte de su ética y humildad, el cóndor se aparece como agradeciendo el pago a la madre tierra. Clorinda Caglia narra un hecho muy cerca al nevado Hualcahualca. Mis padres son muy creyentes, muy respetuosos de la naturaleza. Cada año en el mes de febrero hacen su pago al a los apus, a las montañas, ¿no? Se llama Ajoeta. Es como una hacienda, ¿ya? Tiene una formación rocosa. Es como una cueva. Y a ese lugar nosotros íbamos en el mes de febrero para hacer el, el pago correspondiente a los apus. Justamente está casi al pie del Hualcahualca, Hualca, que nos provee de agua y todo ello. Tenía que ser en este lugar. Y de repente aparece ahí un cóndor. Y mi madre decía, ahí está el apu, ahí está el apu. Eso quiere decir de que la, la ofrenda que estamos ofreciendo para su agrado. La ofrenda que estaban haciendo pasar está humeando y dentro desapareció. Es como esta zona, ¿no? Apareció el, el cóndor y empezó a sobrevolar sobre nosotros. La presencia del cóndor sobre el pueblo comunica que algo va a suceder en cualquier momento. Para mí no es mal presagio, pero cuando pasa por un pueblo y pasa por el centro del pueblo, cruza por el centro del pueblo, sí ya es un presagio de que alguien va a morir y eso está comprobado si vemos que el cóndor va por esta parte y va a pasar sobre la iglesia o sobre el cementerio es que alguien se va a ir no de la parte de Walca Walca puede bajar y puede pasar sobre la torre o sobre el cementerio eso quiere decir de que va a haber algún accidente o va a haber alguien quien se va a ir <risa> Cóndor nos visita aquí a la población y pasa muy cerca a la iglesia o se asoma cerca al cementerio es porque en unos ocho días va a haber un fallecido. Nuestros abuelos así lo han visto, así me lo enseñaron y pasa. Soñarse con el mensajero también es un presagio de progreso, como atestigua Julio Cárdenas. No, yo cuando yo sueño con Cóndor para mí es... Voy a tener un éxito, voy a tener un trabajo muy abundante, no. Más es el presagio para el dinero es cuando yo sueño con el cóndor. Al inicio de una tormenta, el cóndor tiene un significado para el pueblo de Pinchollo. Puede ser un buen año o un año de incertidumbre para las cosechas. Porque ya nosotros sabemos que cuando hay una tormenta, que viene tormenta, granizo, y un cóndor está en la ciudad ya nosotros ya sabemos que viene la tormenta, viene la lluvia, ya viene, nos previene, ¿no sabes? Y de pronto, si por ahí aparece un cóndor que viene delante de esas nubes, aparece y posteriormente ya empieza a caer las lluvias, ya de hecho, con eso ya estamos asegurados. Ya decimos, no, este año va a ser un buen año, así es que nuestras cosechas están aseguradas. Y a veces hay años que no hay, que no se le ve, y, y no puede ser un buen año. Para Zacarías Oxa, si el cóndor se le aparece cuando uno está trepando en una montaña, es el espíritu de esa montaña dándole la bienvenida. Estamos en un segundo día, ya muy cerca, y de pronto surge pues, un cóndor con las alas extendidas. Como diciendo bienvenido. Bueno, saqué mi quinto, le ofrecí. Quinto es tres hojas de coca. Bueno, yo le hablé en mi lengua materna, que... Estaba agradecido y que él era el espíritu de la montaña que nos acogía muy amablemente. ¿Y en Quechua cómo es? Quizás sus colores explican ese misticismo con las montañas. Imagínense, el color blanco muestra el Cuentan los lugareños que antiguamente practicaban ciertos usos para curar y con algunas de sus partes que no implicaba sacrificarlo posiblemente hacían instrumentos y saumeaban en sus ritos Mira, antiguamente la gente lo usaba inclusive el, el hueso del cóndor para hacer sus esquenas. probablemente será una de las entrepiernas que hay, hay un hueso muy bonito. Dice que este, este parte del hueso dice que es, este, tiene bastante vacío, que con eso lo puedes hacer una quena, pero que tiene un sonido muy... o sea, es, es incomparable. Aunque los estudios de su población están en proceso para Perú, se contarían menos de 2.500 individuos. Y como si fuera una prueba de toda esta sabiduría narrada que le pertenece a Pinchollo el cóndor se nos apareció al final de esta visita. Cuando yo lo veo al condo, como por ejemplo ahora, ¿no? Que, que apareció, para mí es una alegría, siempre que lo veo, ya sea aquí, ya sea donde sea, digo, ay, apulindo siempre en mi mente, yo ya digo, mira dónde estás, y aquí estoy yo también, y se da unas vueltas y se va, sigue su camino. ¿no? Y, y se ha ido, ¿no? Y ahora. se ha ido, sí, ahí. Ahí ha visto, usted ha visto, no es que yo lo cuente, sino usted ha visto junto conmigo ahí, ha venido, apareció y, y nos ha dado unas cuantas ahí, nos ha ofrecido unas cuantas eh, posadas por ahí, se han dado sus vueltas y se fue. El espíritu de las montañas también parecía agradecernos.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 el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.